Bueno, vamos, vamos a comenzar. Buenas tardes para todos. Un Joelinton. Un Joelinton. Todos tenemos una hermosa sonrisa en el interior, conectando con todas las pequeñas células. En este estado... Muy agradable, muy bueno. Estoy muy contento de que todos se hayan unido a esta sesión y que estamos compartiendo juntos. Quiero cantar una canción para todos. Normalmente cuando estoy muy contento, muy contento Canta una canción. Uh, think, uh, a, uh, song, voy a cantar una canción de Mongolia para todos. Mongolia song. <risa> una canción bastante cross difícil land, de Mongolia. Uh, land, uh, Vamos a, a conectarnos con esa tierra. Una... <risa> llena de ovejas, <risa> de vacas, sobre todo ovejas. <risa> Disfrutamos de ese hermoso cielo azul. De esa hermosa naturaleza, esas tierras de verdes, de, de, de pastos verdes, muy extensas. Y entonces yo espero que todos a través de la canción eh, abran su corazón y se expanda el universo y se, y se expanda muy, muy lejos. así como yo, el otro Gracias a todos. Espero que todos hayan gustado de la canción. Uh, esta tarde vamos a practicar abrir y cerrar. Esta tarde nuestro campo de chi está muy potente, muy grande. So I hope Nos vamos a unir juntos en la práctica. Y espero que todos se mantengan en un estado pacífico y estable y que se fundan con este inmenso campo de Chi, que se fundan con todos los practicantes de chikun y todos los profesores de todo el mundo y que espero que todos tengan unos buenos resultados. Bien, vamos a empezar a practicar. Todos se mantengan en una postura agradable, confortable, ya sea de pie o sentados o acostados, pero sin dormirse. Quizás alguien quiera hacer en abrir y cerrar en la posición de la meditación de pie, la fusión de los tres centros, cualquiera que sea el buen estado. Bien, ahora vamos a organizar juntos el campo de Chi. Cerramos los ojos. Your elevado. Retraemos el mentón hui cerrado y hacia arriba suavemente mikmen mi si estamos sentados un poquito hacia el frente mikmen mi si estamos de pie un poquito hacia atrás Relajado, relajamos, migmen man. Relajado. relajado, todo el cuerpo relajado. Relax. Close uh, your mind. Attraemos la mente al interior. Here comes the Look inside, Shanti Paday. La conciencia pura observa el interior del de Palacio Shenxi. Escucha el interior del Palacio Shenxi. Siente Here, el Palacio Shenxi claro, puro, not en un estado vacío, mas no vacío. Sentimos el Palacio Shenxi es como un espejo muy puro. La conciencia pura desde el Palacio hey, Shenxi hey, ilumina todo hey, el cuerpo inside. profundamente en el interior. The whole body. Todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, se relaja desde el interior al exterior, se relaja. The whole body relax. Todo el cuerpo se relaja. Your mind relax. Tu mente se relaja. We take some deep breath. A través de una respiración profunda, inspirada. Exhalar. Mm -hmm. Inhalar. Oh, exhalar. Teostru. Siente que a través de la respiración profunda la mente se vuelve uniforme. Sentimos el chi en el tan tien inferior. Profundamente sentimos el interior del tan tien inferior. Nuestra mente está pacífica, estable. todo el cuerpo se relaja sí, sí, sí. se transforma en chi yo así. somos chi. Imaginamos que desde el centro de cada pequeña célula se expande hacia afuera en el universo. fundimos en el infinito universo. Oh, the oh, the Todo el universo está lleno del junyo Lin Chi más puro. Todo el Hun Yuan Lin Qi universal continuamente se reúne en nuestro campo de Chi, se reúne en nuestro interior más profundo, desde todas direcciones, desde todas partes. Reuniéndose en el interior. Uh, he... Reuniéndose en el interior. Piensa el campo de chi. Y desde el campo de Chi viene al interior en lo más profundo. Side, outside, Dentro y fuera el Chi es abundante, se funde en una unidad. Siente que eres el centro del campo de chi. Siente que eres el centro del universo. Poverty field. With all the word, all the Nuestro campo de Chi conecta con todos los campos de Chi de Chilen Chikung. Conecta con todos los practicantes, con todos los profesores, los teachers. Conecta con el doctor Pan. Conecta con la familia, con los amigos. Nosotros estamos fusionados. Somos uno. Relaja. Relaja. Relaja. Nos mantenemos en el campo de Chi. Todo fluye bien completamente. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. Todas las emociones negativas desaparecen. Tú eres, Tú eres Hun Lin Chi. Hun, -Lin -Chi, puede Hun -Lin Chi puede transformar todo. Puede sanar cualquier problema. Las manos sostienen una bola de chi frente de ti. Palmas enfrentadas. Siente la bola de chi. Conecta profundamente con el interior. Y conecta a la vez con el Universo. Es una unidad. La conciencia pura desde lo más profundo del interior se abre. interior en su profundidad se abre completamente. Es un espacio inmenso e infinito. Todos los bloqueos se abren se transforman en Chi oh, oh, se funden en el universo infinito Sentimos el universo lleno de Hunjualin Chi puro. Hunjualin Chi universal viene profundamente al interior. Cerra. El chi nutre el interior, limpia el interior, transforma el interior. En el interior el chi es abundante. El interior en su profundidad es un espacio infinito. El chi y la sangre fluyen bien. Siente el interior profundo está en un estado completamente saludable. Siente que el interior se ha abierto completamente, eres universo, so you... muy grande, inmenso. Y inside. Y inside. Y in en el interior profundamente el chi fluye flow bien incluyendo bien Nuestro corazón se abre totalmente, oh, toda la información negativa oh, se abre, desaparece. Oh, oh. Sentimos el universo infinito muy, muy lejos. Nuestro corazón ha abierto totalmente. Es muy inmenso. No hay nada. En el interior del corazón, todos los espacios internos oh, se han abierto. Sentimos la inmensidad y piensa en ti, piensa en ti. Seguimos abriendo, abriendo. siente que tú eres el universo. con con tan tan juan juan juju Vacío, mas no vacío. La conciencia pura se funde con el junyo Alinchi más puro. Desde el universo infinito, Reunimos Hunyuan hacia el interior profundamente. Sí. más y más profundamente bien, a lo más profundo del interior el interior profundo es un espacio inmenso Hunjuan Lin Chi va a través del interior There's profundo, se expande en el interior, siente profundamente en el interior el universo. Well. El interior fluye completamente Here's bien. La conciencia pura da buena información. Todos los espacios internos fluyen bien. Oh. Oh. La conciencia pura desde lo más profundo del interior se abre. Somos universo muy grande, muy, muy lejos, sin fronteras. Un espacio inmenso, gigantesco. El interior profundo se abre totalmente. Tu corazón se abre. Tú eres libre. No hay nada que te controle. sentimos el infinito universo y toda la conciencia pura muy inmensos completamente abiertos All the Todas las emociones negativas I'm se abren completamente, desaparecen. No hay nada que quede escondido en el interior. No hay bloqueos completamente abierto a el junio al enchi más puro the viene profundamente al interior Sierra. Sí, ya. el a, a través del interior más y más profundamente sí. Sentimos un Yuan Inchi. Transformando el interior profundamente, limpiando el interior. El interior es claro y puro. En el interior todo fluye bien en todos los espacios. Sentimos el interior profundo, es un espacio infinito. Profundamente el interior es universo. La conciencia pura envía buena información. En el interior profundo el chi fluye, fluye bien. bien. Fluye bien. Hola. Sentimos, no hay adentro, no hay afuera, todo es uno. inmenso, el gran vacío, todas, todas las células pequeñitas totalmente abiertas. Say Say Siente el interior en lo más profundo. Yeah, you, el universo infinito. Eres Junyoa Lin Chi. Es libre todo el estado libre se abre totalmente el estado libre nada te detiene you tú eres tú misma tú mismo tú eres universo oh. Sentimos el universo infinito. Tú eres el centro del universo yeah. inmenso. Seja Seja Seja Un más puro va a través del interior. Sí. interior profundo es un espacio oh, infinito. Y... Un joan in y... va profundamente a todos los espacios internos nutriéndolos, transformándolos. <nisa> El chi fluye bien en lo más profundo de nuestro interior. Fluye bien. Siente, no hay dentro, no hay fuera. No, time, no, no hay espacio, no hay tiempo. You are the Eres una integridad, una you completud es el universo infinito, todo fluye bien, todos los bloqueos desaparecen completamente, и eres el universo no, sí. sin fronteras oh, uh. All your pure you Siente toda la conciencia pura. No, en un estado muy inmenso y muy puro. Everything with Todo en un estado armonioso. No any Sin bloqueos. You are completely free. Somos completamente libres. The free space. Sentimos el estado libre. Sí. Sarah. Oh. Sarah. Here is Huye Chi. Puro, nutriendo profundamente el interior. Limpiando completamente el interior. El interior fluye completamente bien. Todas las funciones están mejor. El interior profundamente está completamente saludable. Abierto. La conciencia pura va a través del interior a todos los sitios. El interior fluye bien. Sentimos lo profundo de este interior. Es un espacio infinito. Yo, Somos chi. Las manos sostienen la bola de chi. Despacio subimos la bola de chi por el frente. Siente que conecta esa bola de chi con el interior profundamente. Despacio arriba. Sentimos que desde todas direcciones Jung viene profundamente al interior despacio hacia por encima de la cabeza las manos, las palmas enfrentan Pai Hui Abrimos Pai hui", y la puerta del cielo, la coronilla y las fontanelas. Sentimos Juno al Chi, el más puro, yendo a través de Pai Hui y la puerta celestial hacia lo más profundo. Relajamos hombros y bajamos codos. Las manos vierten el chi. El chi va a través del interior profundamente. Las manos se elevan, elevan el chi. En el cielo azul. Muy profundo, un infinito cielo azul, lleno de Hun Yuan Chi, puro, el más puro. Vertemos el Chi. Siente profundamente el interior. Elevamos las manos, vertemos el chi, elevamos, Vertemos. De espacio cubrimos Hui. la coronilla con las manos. Los hombros y brazos se relajan. Siente el interior profundamente. Yo, uh, si... Somos chi we Nosotros pronunciamos de al entón solamente ton. Pronunciar ton, sentimos que en lo profundo se nutre y se abre. Inspiramos. Fluye bien en lo más profundo del interior. Inspiramos. Sentimos el estado del chi fluyendo bien en el interior, inspiramos. Las manos vierten el chi, relajando. Sentimos el interior muy profundamente. Las manos pasan la cara. Cuello. pecho inside, infinite space. en lo profundo del interior siente que es un espacio infinito abdomen, abdomen. You are the somos el universo your el interior de las caderas El interior es un espacio infinito. Rodillas, muslos, rodillas, uh, pantorrillas, ankle, tobillos, pies. Al infinito universo. Uh, Las manos atraen el so chi puro del infinito, despacio. De uh, Elevamos. Por el lateral, sentimos que atraemos el chi desde todas direcciones. You are the Eres el universo. Despacio. Una línea. Guiados por el dedo pequeño, meñique, giran las manos, palmas arriba. Continuamos. Continuamente elevamos el chi. Los hombros y brazos se relajan desde todas direcciones hasta por encima de la cabeza las palmas de cara a Pai hui, a la coronilla. Abrimos. Pai hui, la puerta del cielo. Toda la línea media del cráneo. Vertemos el chi. Vertemos elevamos up. vertemos el chi elevamos Vertemos, vertemos, uh, pasamos frente a las orejas, sintiendo profundamente el interior como un espacio infinito. espacio bajamos. A los lados del cuerpo, bajamos. Sintiendo el interior profundamente. Profundamente en el interior de las costillas. Pasamos tapao Your las caderas, Bye. muslos, rodillas. Pantorrillas, tobillos, your pies, y, pues, y your hacia el universo infinito. With in. Nos fundimos con el Hun Lynch puro, el más puro. Los, las manos elevan el chi en diagonal abrimos la boca del tigre sentimos desde todas direcciones boca de tigre pulgar e índice en forma curva elevamos despacio Sentimos con John Lynch yendo desde lo más profundo, somos el universo, despacio subimos. Por encima de la cabeza, las palmas enfrentadas a Pai Hui, abrimos Pai Hui, la puerta celestial, la puerta del cielo, las manos vierten el Chi. Vertemos El chi va a través de todo el cuerpo. Arriba. Fundidos con el Hun Yuan Lin Qi, más puro. Vertemos el chi. Yo alincho a través de todo el cuerpo, a lo más profundo. Elevamos. Vertemos. Vertemos. Un Jualen va a través del de espacio interno profundamente limpiando Pasamos la cara, el cuello, el pecho, hacia abajo, hacia lo más profundo del interior. Despacio hacia el ombligo, tuchi. La punta de los dedos medios presiona tuchi. Sentimos migmen entre la segunda y tercera lumbar. Sentimos el interior. Deltan tiene inferior profundamente un espacio gigantesco. Sentimos mirme en un espacio enorme, abierto. Cubrimos el ombligo, manos sobre tu chi <túntate> sentimos, <túntate> sentimos lo más profundo del tantien inferior. <túntate> <Lower touch>. <túntate> <túntate> El inmenso espacio del Tan Tien Inferior. Oh, the universe, the... Todo el Kun Chi Universal viene al interior, a lo más profundo. All the community. chi the inside from our inside from our chi field. All the community coming inside from our field. inside From around your body. Todo el Fun Chi viene a lo más profundo desde el espacio en torno al cuerpo. All the universe, all the, the Todo el universo, toda la buena información viene al interior. Than Sentimos el chi en el tantien the... inferior abundante. Lower chi. Is the... El tantien inferior es abundante en yeah. chi. It's el tan tien medio, medio es abundante es abundant. en chi. El chi en el tan tien medio es abundante. El tan tien superior es abundante en chi abundante los tres tantien son abundantes en chi el chi de en todo el cuerpo es abundante Chi sí, y sangre fluyen bien, fluyendo bien. Todas las funciones están mejor. Todos los bloqueos desaparecieron. Desaparecen, desaparecen you are, um, healthy. Healthy. estamos completamente saludables, saludables, healthy. saludables. All the, all the, all the, all the. Good information envía buena información a ti misma a ti mismo What you think you can. aquellas cosas que piensas las consigues Xinhxang, shi Send good information Enviamos buena información a la familia, to your friends, a los amigos, to who needs help, a todo quien necesite ayuda, salud. Everybody, todos y todo es John Joan Linton. So the good the whole world. Enviamos buena información a todo the el mundo. Well. En todo el mundo el chi fluye bien. Enviamos buena información a la hermosa naturaleza. Well. Todo está fluyendo bien. On. On. On. On. Buen oh, día. Mantenemos este estado pacífico y silencioso, sereno. Conectamos con todos los espacios internos. Decimos tres veces jalá juntos. Inspiramos. Jaula. Jaula. Separamos las manos, abrimos los ojos, despacio, despacio, bien, ahora abrimos los ojos, despacio, gracias a todos.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 Hola chicos, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas. Muy bien. Todo el mundo. Hola. Si queréis esperamos un pelín, pelín, pelín y cierro esta sesión, la abro por aquí y nos podemos saludar un poquito nosotros también. Muchísimas gracias por estar. Vamos a culminar.